Ya esto se acabó. Sí, ahora yo creo que se acabó para escuchar un pendejo que no sabe. Cámara, venga.